Esta es el local de la Federación, local de sindicatos de la Confederación Nacional del Trabajo, adherida a la ITE, Asociación Internacional de Trabajadores. Como podéis ver, nos trasladamos a la calle turquesa número 9. Señora, esa ¿sí que la bandera de la casa de la feria. No, esta es la bandera de un sindicato de mejor que ella en Córdoba. Porque no solo es sindicalismo, porque también exigimos educación, sanidad, vivienda o jubilaciones. Porque los derechos sociales no se mendigan, se conquistan. Como estudiante milito en la CNT, porque estoy de acuerdo con los valores del anarcosindicalismo como el antiestatismo, la autogestión, y estoy de acuerdo con el comunismo libertario. Y desde CNET Estudiantes intentamos luchar contra los recortes en educación y la reforma a través de la acción directa, la autogestión y la organización con los demás estudiantes. Y también intentamos mmm, hacer propaganda del ideario de la pedagogía libertaria. Bueno, yo estoy afiliado a la CNT porque vivimos en un momento donde hay un, un gran descrédito de las instituciones y no creo que se vayan a arreglar las cosas apotando, sino que es necesaria una acción directa, organizados como trabajadores, parados, estudiantes, da igual, la cuestión es una acción directa, que se haga una política de base. Anarcosindicalismo, Acción directa Anarquía Sin subvenciones y sin liberados Apoyo mutuo Solidaridad Autogestión Es una herramienta de transformación social